Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia deportiva. Hoy os vamos a hablar sobre las agujetas. A lo largo del vídeo podrás descubrir qué son las agujetas, sus síntomas y su tratamiento. Pues bien, las agujetas también se las denominan como un dolor muscular de aparición tardía. Es un dolor provocado por una actividad fuerte a la que no estamos acostumbrados, es decir, una actividad por lo general deportiva que no hacemos o que llevamos mucho tiempo sin hacerla. Pero ¿cuáles son las causas de las agujetas? Antiguamente se pensaba que las agujetas aparecían debido a un motivo metabólico, es decir, su aparición era debido a una acumulación de ácido láctico que provocaba la fabricación de microcristales, los cuales se clavaban en el músculo y provocaba dicho dolor. Pero estudios científicos han descartado esta teoría. El motivo principal por el que se producen las agujetas o dolor de aparición tardía es por microrroturas fibrilares que se producen en un músculo que no está acostumbrado a una intensidad física muy alta. ¿Cuáles son los síntomas de las agujetas? Cuando se realiza esa actividad física tan intensa, por lo general se realiza con el músculo en excéntrico, provocando esas micro roturas microscópicas del mismo, generando la siguiente sintomatología. Hay un dolor muy intenso, existe inflamación, además podemos tener hipersensibilidad, es decir, nos duele al rozarnos y además se presenta limitación del movimiento, es decir, el dolor aumenta cuando se realiza un movimiento que lleve implícito la actuación del músculo en cuestión. ¿Qué tratamiento debemos seguir para aliviar las agujetas? Como cualquier lesión muscular se debe, por un lado realizar cierto reposo deportivo durante 48 horas. Eso no quiere decir que no se realice deporte alguno. En el caso que se practique algún deporte es conveniente ejercitar otra cadena muscular. Es importante aplicar además calor para aumentar el flujo sanguíneo y facilitar la recuperación del mismo. Por otro lado, es conveniente realizar estiramientos suaves para facilitar la cicatrización de las microroturas musculares. Y por último, es aconsejable no realizar la misma actividad física dos días seguidos.